eso es metodología tenemos que aplicar la, la metodología que funcione bueno Porque gracias hey, hey, yo no soy pedagogo mm -hmm. tampoco yan, no yo digo, digamos, que, bueno no, nosotros hemos, eh, hemos pero eh, tenemos un pedagogo aquí tenemos una llamada vamos a ver buenos días buenos días Me habla el profesor Pacheco cómo ah, están ustedes ah, Pacheco qué hay Pacheco Pacheco Pacheco Adelante. sí, sí de ser es tema prioritario en una nación. Sin embargo, sabemos todos que en nuestro país lo prioritario es lo económico, porque es de donde, donde se nutren las fuerzas que controlan el poder político y económico en un Estado o un país. Aunque nosotros hemos dicho y nos enseñaron en la escuela que somos un Estado, pero no es cierto. Nosotros somos un país. Se está cortando. voy a ver, a ver. si es la conexión. Se fue. Sí. Bueno, Pacheco, vuelva bueno, a, a comunicarse. Vamos que ver más adelante, que nos marque al, al 725-0505, para bueno. ver, bueno, qué es lo que está pasando. Están bueno, el programa, No, eh? no, no. Es que la, la, el sistema de energía puede que esté un poco saturado, porque la educación se, hoy ah, día bueno. están todos conectados a esta hora. Y están viendo también a De Mañana. Bueno. Mira, eh, llegó el momento de, una entre, de la entrevista. <coughs> Tenemos aquí con nosotros... Eh, hay vida después de los 50. <risa> a ver si le llega. Eh, ¿Le agregamos 10? Hay vida. Sí. ¿Cómo porque ya, ya 50 cualquier muchacho? Se le puede agregar 10. Ay, Dios. Eh, hay Manolo vida Bonilla. De, lo, de los 60, dice Manolo Bonilla. <risa> Manolo... En su cotidianidad, sé que disfruta vivir cada momento, porque él disfruta así, hay, hay vida después de los 40 y ya después del Viagra, 10 más sí. de los 50, dice claro, él. Que es, que es una realidad, ¿no? <risa> Entonces, como sociólogo, <risa> él tiene en su haber una, una obra, Calles de la Ciudad y su Historia. Y con él vamos a hablar y lo tiene consigo. Buenos días, Manolo. Un placer tenerte en nuestro espacio de mañana. Y, y así compartir contigo toda esa vivencia de la cotidianidad y de las calles de San Francisco de Macorís plasmada en tu libro. Buenos días. Agradecerle a ustedes la invitación que me hacen porque soy un permanente... Eh, observador del programa de ustedes ah, Gracias. gracias. me gusta la actitud dinámica con que se expresan y sobre todo la sinceridad con que ustedes dan respuesta además yo siempre he dicho que le agradezco cuando un programa me invita yo digo se atreven a invitarme porque al programa que tienen el deseo de invitarme, pero con una propuesta que yo no acepto. Y es que yo me desconecte de mi cabeza, del cuerpo donde yo nací. Resulta que este cuerpo creció junto a mi cabeza a rabo de puerca. O sea que yo soy de barrio. Y al ser de barrio, por más intelectual que la vida me preste para yo crecer, la cabeza siempre va junto conmigo. Entonces, por ir, por ir a un programa, no me gustaría desconectar mi cabeza de mi cuerpo, porque hay intelectuales que nacieron en un sitio y para poder estar en el protocolo se quitan la cabeza la colocan en un sitio y dejan el cuerpo donde ellos nacieron. Y donde yo esté, tiene que estar mi cuerpo. Y este es un cuerpo que está hecho en base a raguepuerca, en base al tigueraje en base a las malas palabras. Y alguna vez al concepto que yo digo, que lo digo con el lenguaje donde nació mi cuerpo. Por eso ven ustedes que el primer saludo comienza con una broma que le he ido agregando de hay vida después de los 40 y le agrego que hay vida después de los 60 a partir de la viagra porque hay hombres que se han hecho hombres porque la viagra le da una manita y a última instancia los resultados es Ay. lo que la mujer determina la juventud de un hombre Manolo, a propósito del libro que tienes ahí y hacer la referencia de que no queremos que te vayas sin que nos, al final ya nos hable un poquitico también de lo que tiene que ver con la pedagogía eh, eh, para la enseñanza, ¿verdad? A propósito de la virtualidad. Pero este libro que tienes aquí, ¿hace qué tiempo lo escribiste? Habla sobre las calles de San Francisco de Macorís, la historia, qué es lo que significan eh, esos nombres, quiénes son esa gente, cuándo escribiste este libro y qué te motivó. Además de que qué hay ahí adentro, ¿Qué, qué contenido. Mira, este libro tiene 16 años que yo lo hice. Sobre oh. las calles de mi pueblo. Como pedagogo, qué es lo que yo soy, que nunca me he puesto el moto, ni siquiera de comunicador, ni de periodista. Oh. Siempre digo, yo soy pedagogo. Sí. Porque a última instancia el comunicador, el periodista y el pedagogo. Los tres tienen objetivos de transmitir ideas para educar. Entonces, a última instancia, el periodista, el comunicador y el pedagogo cumplen objetivos iguales. Algunos desde el punto de vista de las aulas y otros desde el punto de vista de los medios. Pero con esta realidad de la pandemia, la vida se ha puesto, que el pedagogo hace televisión y el comunicador necesariamente tiene que hacer televisión desde su casa. Sí. Se ha quedado un giro. Miren este libro, de mis ocho libros, uno de, de los libros más leídos, que inclusive la biblioteca eh, municipal me ha premiado en dos ocasiones, como el libro más leído, pero no es porque en sí eh, sea yo el, el gran intelectual, sino que los estudiantes, buscando una forma fácil, cuando le ponen una práctica que hable de la biografía de un personaje, prefieren irse al libro y ahí copian la biografía del nombre de esa calle, que no deja de ser la biografía de ese personaje. Que vivió o nació en esa calle. Eh, no necesariamente, por ejemplo, el caso de lo, Mella. como lo, lo, lo, Mella. lo plasmas? El caso de Mella, ellos eh, prefieren buscar la calle Mella, que al buscar la calle Mella, se describe la biografía de, de, de, del personaje. de Ramón Matías ya Mella y Castillo, sí. que dicho sea de paso, yo soy hoy el que tengo la gloria de estar cerca de un hombre que lo une su sangre a la descendencia de Ramón Matías Mella, que son de las cosas que a mí me duele, que Ramón Matías Mella vivió aquí en San Francisco Macorís, donde hoy está Cenaza. Él duró ahí, permaneció aproximadamente ¿Dónde? uno, cuatro, cinco, seis meses, que el tatarabuelo de mm. mi querido hermano, Francis Rodríguez, a través de la familia de Vincho Castillo, porque Ramón Matías Mella sí. era sobrino de la tía bisabuela de Manuel María Castillo, que viene siendo un descendiente directo de la familia Vincho Castillo. Así es. Entonces, Manolo, ahí donde está Senasa que es parte de la propuesta que tiene este libro, Apenas hay una tarja en sí. bronce que la gente ni siquiera sabe que está ahí, <risa> ni tampoco le importa, y muy pocas veces lo toca. Una pregunta, Inclusive, Manuel. cada vez que yo paso por ahí, yo toco esa placa de bronce. Y yo siempre la miro. Porque ahí fue. vivió el primer gobernador, sí. Manuel María Castillo Medrano. Sí. El primer gobernador, hijo de Manuel María Castillo Álvarez. Álvarez. Manuel, eh, eh, Manolo. Y todo esto está aquí contenido. Manolo, pero la en, calle no tienen el este nombre libro. completo. Por ejemplo, tú vas a una calle y dice Calle Milla. Así es, Te el, dice Calle ese, Castillo. Ese te dice el, Calle La Cruz. Ese es el algo ¿Qué popular. es lo que pasa? ¿Por qué sí. tan así? Porque, Mira, cuando yo hice este Vamos libro, a, ahora sí. Eh, el ayuntamiento no está, no estaba tan organizado. Eh, por ejemplo, ahí está la calle José Reyes, creo que veo. Sí, sí José Reyes. Eh, ahí está la calle José Reyes. La idea de este libro es que los ayuntamientos son la única institución legal que tiene facultad para la nombrar la organización, del, eh, de, la organización de de la... y el nombre de las calles. Sí. Por eso, inclusive, Así es. cada calle... Eh, es una propuesta que se hace a la sala capitular para poder nominar esa calle y darle característica legal de que esa calle se llama José Reyes, porque una resolución del ayuntamiento determinó que esa calle se llama José Reyes. Pero en el hace 16 años. Que la mayoría de las calles de San Francisco, muchas de ellas no están registradas legalmente, no están acompañadas con una acta. Mira, ahí está la calle eh, bienvenido, Fuentes bienvenido Fuentes Duarte. Fuertes Duarte. Esa calle, Pero es cuestión municipal, Fuente, Fuentes. esas son de las pocas calles sí. que tú vas al archivo de la Secretaría del Ayuntamiento. Y ahí va a encontrar el acta, la fecha, la hora y el día que fue aprobada para que se llamara eh, calle eh, bienvenido. bienvenido bienvenido Fuerte Duarte. Esos son esa parte legal, pero lo más grande de la aportación de mi humilde, como diría Roberto Santos, de mi humilde aportación... Un saludo a Roberto Santos. Eh, de Miembro mi humilde aportación está es el carácter pedagógico que tiene el libro. Porque con este libro, si se introdujera como un material, como una asignatura, como una asignatura en los cursos de primaria, que será, ahora tiene otro nombre, Social y a cívica. secundaria, eh, los estudiantes eh, dominarían... Sería una obligación que un estudiante que llegue a primer de bachillerato, antiguo, octavo curso, tenga el dominio por lo menos de la historia de unas 30 calles que debería ser más. Por ejemplo, eh, cuando yo estaba haciendo esta investigación, me encontré una señora que tenía viviendo más de 90 años en la calle Gaspar Hernández. Y yo, por curiosidad de mi investigación, le pregunté, señora, ¿usted sabe por qué se llama esta calle Gaspar Hernández? Dice yo, bueno, yo tengo 90 años que nací aquí, vivo aquí. <risa> Eso es lo que ella sabe. Y yo realmente no sé quién es Gaspar Hernández. Y resulta que Gaspar Hernández fue el sacerdote que ayudó a Juan Pablo Duarte a firmar a consolidar el criterio de independencia. Era un sacerdote eh, peruano, pero tenía una experiencia sobre la necesidad de que los pueblos se levantaran porque ese, ese sacerdote era un seguidor de Simón Bolívar, Bolívar y venía con esa influencia y fue parte de lo que ayudó a reafirmar la importancia de crear una independencia eh, nacional eh, y hay algo cosa, interesante bueno termina esa parte porque Gaspar va a dar un dato Gaspar Hernández eh, eh, de eh, insistía con Duarte tiene que explicarle a los seguidores que la lucha de independencia decía Gaspar Hernández no es un problema racial no es un rechazo al haitiano como individuo ni como color es una imposición de una invasión a la cual ustedes se organizan para oponerse no a la presencia de un individuo, sino a la imposición a la opresión que se estaba sometiendo, que se estaba pueblo. haciendo con la invasión. Estos datos son interesantes porque ahora mismo yo tengo una oposición a la imposición que se nos quiere hacer con la anexión con Haití. Pero yo soy duarteano y sí. yo insisto en decir que nuestra lucha con la anexión no es un rechazo ni al color ni a no. la actitud de haitiano. No. Pero para no dispersarnos, este libro es tan interesante que está hecho. Tú que está este, hecho este, en orden, en no, orden alfabético. Alfabético. Alfabético. alfabético. Si ustedes me dicen, por ejemplo,. Eh, por favor, recuérdenme qué calle quieren aquí, ustedes. Esto es lo que te voy a hacer la pregunta. El, la Emilio Prudón. No, la, la Emilio Prudón. Entonces, uno, aquí hay una... Este en la e. Está con una intención también... Que, que ahí estamos viendo, a propósito más no lo mira, la calle Emilio Prudón, de aquí de San Francisco. Ahí está la calle Emilio Prudón. Entonces, aquí está en orden. Vamos a ver Ajá. los compañeros lo a de ir, trabajo, camarógrafo. Eh, eh, aquí. El Entonces, tiempo, aquí mismo. está, por ejemplo, Toma, tío, el bolsillo. Índice. Emilio, cruzado. entonces yo tengo que buscar la, la, la E. Ah, entonces ahí, A, B, C, D, busco la D, después de la D viene la E y aquí. Vamos a ver. Eh, Emilio Prudón, página, página 83. Vamos a ver. Entonces la página 83, me voy a la página 83. Sí, vamos a ir colocando la imagen de la calle. Ahí. Okay. Busco la página 83 que dice el índice y aquí está nada más y nada menos que Emilio Prudón. ¿Qué pena da esto? Entre las cosas que da pena es que la gente te menciona la calle Emilio Prudón y quizás han pasado miles de veces por la calle Emilio Prudón sin reconocer de quién se trata. Señores, ese es el poeta nacional. Emilio Prudón fue quien escribió las letras del himno nacional. Emilio Prudón fue secretario y hasta llegó a ser miembro del Congreso. Llegó a ser abogado, escritor, comerciante, dominaba la contabilidad. Y Emilio Prudón, en medio de todas esas actividades, no dejaba de ser un poeta, de forma tal que Emilio Prudón tuvo la, el valor literario de escribir uno de los himnos, de los, eh, himnos más bellos después de la Marsellesa, Y quien le da el toque para que nuestro himno pueda concursar y colocarse dentro de los mejores 10 himnos del mundo, tenemos próximo la próxima. Es precisamente calle. José, José, Reyes. José Reyes que te, incluso ahí es que José sí, Reyes, sí. Eh, la dos que era extraordinario músico, es quien le pone la música al himno nuestro. Para que junto a la poesía baile. y a los versos mira qué interesante, mira Emilio Manolo. Prudón, José Reyes le coloca, y por eso estamos, Manolo. después de la marselleza, eh, somos nosotros el segundo himno Más bello. con mayor Contenido sentido de himno de, y mayor de eh, definición de lo que es un himno. Yo te felicito porque, porque la eleva es que la patria. Eleve el espíritu y no hay gente que se mueva una pierna aún estando parado cuando escucha nuestro himno nacional. Además, nuestro himno es un poema completo. Sí. Lo que pasa es que Trujillo, eh, que fue uno con todos los defectos de la bolita del mundo... <risa> Que eh, Trujillo fue un uno de los que insistió de la nacionalidad y en del que el Estado. himno nacional sí. se declarara, sí. se declarara el himno nacional. Lo único que él luego, por problemas de seguridad eh, de los militares que lo protegían, entendían que el himno completo en la posición vertical. Con que y solemne que hay que escuchar el himno se redujera algunas estrofas y no se cantara el himno completo porque producía una inseguridad la permanencia de en esa actitud militar la calle, con que eh, se abre la calle eh, Eugenio María de Hostos. Que aquí el contenido. Aquí dice a, en Osto, contenido calle En contenido... No dice Eugenio María de Hostos. Recientemente celebrábamos el onomástico de Eugenio María de Hostos. ¿Cómo aparece en tu, en tu libro? Y qué, ¿Y qué vida ha tenido la calle Hostos para San Francisco de Macorís en tu haber en tu, de pueblo y de barrio? Mira, lo que da pena, que nadie dice la calle Eugenio, Eugenio María, María de, de Hostos. Sí sino que la gente dice la calle Hostos, sí. eh, inclusive le quita la S. Y el nombre correcto, que por eso me hace sentir bien que me cite a Eugenio María de Hostos, porque él se llamaba Eugenio María de Hostos Bonilla. O sea que orgullosamente ahí sí cabe un bello lambonismo de decir mi primo Eugenio María de Hostos. Un bello un bello Lambo. el lambonismo, porque hay diferentes tipos de lambonismo. Ajá. Hay lambonismo rastrero y hay lambonismo que le da dignidad a la persona. Muy porque bien. si usted ha apellido Duarte y quiere llamarle primo a Duarte, entonces es un lambonismo con honestidad, sí, sí, con chulería. Un, un y hay un lambonismo positivo. de oportunismo sí. y es que todo el que es de apellido Balaguer en la época de Balaguer, quería llamarse Balaguer. Sí, sí. O sea que hay ese tipo de cosas. Manolo. Hay, hay, hay algo que... Sí. Nos queda poco tiempo, pero hay una propuesta que tenemos entendido, usted tiene, y que le ha hecho el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Y Mira, que no le ha hecho caso. Mira, hay una situación. ¿Cuál es la propuesta? Hablando me da pena, eso, y lo digo así, que este libro, al principio yo solicité ayuda el término no es correcto, de ayuda, porque los libros, cuando alguien lo apoya, no ayuda, sino que es una actitud solidaria, con un instrumento creativo de una persona que lo ha hecho. Pues yo le solicité eh, que el ayuntamiento reconociera que dentro de los elementos legales, la única institución que tiene facultad para poner nombre, son calles. los ayuntamientos. Por tanto, le pedí al ayuntamiento que compartiéramos los gastos de imprenta para añadir las nuevas calles que hay más de 30. Por ejemplo, yo no tengo contemplado aquí los hermanos el doctor Martínez. Luis Báez del Rosario. Ni los hermanos Martínez. Ni los hermanos Martínez. O sea que no está contemplado ahí. Porque no una preguntita. ¿Estás consciente de respuesta... que la libertad tiene varios nombres? Por una, yo digo que fue un error de la sala capitular. No, el, no hay error desde el punto de vista de la historia. La calle Libertad no, se no. llama así. La calle Libertad, no. Hoy día, la Avenida Libertad posee Juan Bosch en uno de sus tramos. ¿Dónde? Es después de la Salcedo hacia allá. Pero, Pero esa parte yo la, eh, la, la tenemos que discutir jurídicamente porque ya lo habíamos advertido no que eso, extra, eso traería en consigo un, una confusión. No Qué bueno que tú traes el tema y que debes de, de ayudar Uy. o debemos de ayudar a que el Consejo de Regidores reorganice Mira. la ciudad porque ya ha crecido exponencialmente la... Éramos 43 barrios, ahora son cientos de... No, lo que da pena, eh, Francis... Ahí va la propuesta suya. Y hay una cuestión, y es que cuando yo hice el libro, hay, todavía existe un caos, que es la inquietud de, de ustedes, y es que aquí hay sitios donde hay calles que tienen el nombre cinco veces de Milton Dilonet. aquí hay calles que tienen cinco veces el nombre de Francisco Alberto Camaño, Aquí hay calle que, por, a, por hacer ajuste, la misma calle que es la inquietud que me dice ahora, por ejemplo, la Fran Grullón, hay una parte que se llama la misma calle Fran Grullón, hay una parte que se llama eh, Manolo Tavares Justo, hay una parte que. Ya esa hace parte esquina. de Manolo Tavares Justo es la salida en agua, sí. frente Entonces, al estadio. Ahí hay una situación que hay que tratar de resolverla, inclusive Edito Cunja es la que continúa hay una calle hacia la avenida de los que de tiene los, tres nombres ustedes maestro. ven de los bomberos hasta la rotonda sí. esa calle está dividida en tres en tres nombres, entre eso está el papá, el abuelo de Johnny Peralta, don sí. niño Peralta, bueno. y después se la, llama calle 5 y, y después se la llama, propuesta. y la calle Libertad ahí realmente se violó un valor histórico. Sí. La calle Libertad eh, tiene su valor histórico muy significativo para el pueblo de San Francisco. Esa calle venía siendo la parte final del de San Francisco Norte, sí. la parte final. Hubo una disposición de parte de Trujillo cuando se da la pandemia de lo que se conocía que suena feo pero que no tiene nada de malo, la gonorrea tomaron la determinación de retirar fuera de la ciudad los cabaret los cabaret en ese entonces era una característica que era visitado por hombre bueno y por hombre malo por decente y no decente porque era el único sitio donde una juventud podía pasarse una noche tomando su trago Por eso fue que se llenó la agosto de, de, de Entonces, negocio Entonces la calle Libertad viene Trae su nombre Porque como retiraron Que los Bares Los cuero de, de sí. cuero Fueran de ahí para allá De prostitutas Esa Fueran de ahí ah, para allá por, el el de... por eso la libertad Se le puso La libertad desde el punto de vista Aquí está la libertad para tomar la libertad ahí no tiene que ver el concepto bueno, libertad, libertad con el como, concepto como eh, histórico Manolo de lo que significa Manolo, la libertad tu bueno. propuesta no te puedes ir sin la propuesta que tú tienes con relación al libro ah, y al municipio eh, permítame hacer esto y es que yo hice eh, dos propuestas le hice una a la sala capitular cuando estaba Alex Díaz pero eh, yo entiendo que el esfuerzo eh, de formación que Alex Díaz ha hecho es sumamente alto, pero en el fondo le faltan muchas horas de lectura Ay, para ponerse a unos niveles de ser colocado llamado. Profesional. Ay. O sea que realmente o sea que, ah, lo ah, entendí. Cada día le falta un esfuerzo. Le falta como aproximadamente Ay, unos 50 Dios. años. Tendría de que nacer de, tres es veces. De, es de Ay, que aquí y te, te de digo que, esto con esfuerzo. responsabilidad. Porque cuando yo solicito al ayuntamiento, que en ese momento ya no estaba mi amigo sin sí intelectual, Francis, la respuesta que me dio el ayuntamiento es que no podía ayudarme y esa frase fue capaz de repetírmela entrando aquí porque así como todo un personaje que él se siente que cuando entra a trabajar aquí él no saluda ni ve para los lados y yo me atreví a preguntarle por primera vez en 10 años porque realmente... No hay posibilidades de uno comunicarse con ese señor que no te falte respeto porque nunca se te para de frente para darte una respuesta, sino que él sigue de espalda. Y así de espalda le pregunté, Alex, le mandé una comunicación, llegaste a leerla. Y él, siguiendo de espalda con una actitud de irrespeto a un escritor, que por primera vez me llamo escritor, no me gusta ponerme ese nombre, sin responderme me dijo, el próximo año yo te ayude. Y yo le respondí con una respuesta de barrio. Donde nació mi cuerpo, donde creció mi cabeza, donde yo aprendí que hay verdades que solamente tienen sentido si se dicen con el valor que lo decimos nosotros, en nuestro barrio y le dije, come mierda, no te estoy pidiendo que me ayude, te estoy diciendo que quiero colaborar con el ayuntamiento. Pero como ¿Qué? es un señor que usa, usan sus orejas. Todavía no sabemos qué le pediste, qué tú le solicitabas al ayuntamiento, al ayuntamiento comunicación: que el 50% de del edición. costo de la imprenta ellos la pusieran y el otro 50% me permitieran a mí vender el otro 50% para completar el costo del libro sin pensar en el beneficio que debe recibir el escritor sí. por hacer el trabajo. Pero no obstante eso, le mandé una carta a Siquio. La segunda carta, después que Ale sale, y a le mandé tiempo a Siquio que lo asuma como parte del 4%. Ya van dos veces. Le mandé la carta repetida a Siquio NG, pero hay que entender que Siquio ha ocupado mucho tiempo con algo tan sano como son los gallos. Y no le ha dado no, tiempo no, no, no, de leer. Manolo, Muchas gracias, Manolo. ¿tú Manolo. ¿tú ¿Dónde se puede conseguir ese porque, libro? ¿Hay, hay porque Siquio o sea, está iniciando un año que ni pensado, le han aprobado no, el presupuesto. Eh, eh, Manolo, ¿dónde se puede conseguir ese ejemplar? La gente me está preguntando. Lo que vamos a hacer con este ejemplar que me llama Manolo, yo me comprometo a ser colaborador contigo. Libro para a, poder canalizar libro a, a, ante el ayuntamiento, edición. porque yo creo que el ayuntamiento tiene que comprometerse. No, lo todas que las vamos calles. a hacer con este libro, porque me llama me diario, a mí me llaman eso, diario. El, el libro se me agotó. Lo que vamos a hacer es que en Copicentro hay una publicidad gratis. El libro, usted por 300 pesos solo fotocopia. Okay. Este libro debería estar en la casa de Pero cada Pero hacerse la edición no de reformación. Querer. Y lamento, llamé a Cito Gavín, lamento que la ADP debería la ADP, ser parte de fomentar, de fomentar este libro como instrumento de un material didáctico. Claro. Pero como dice Roberto Santos, no hay cosa más analfabeta Que un dirigente de la ADP diablo, porque... Pedagógicamente Manolo, abano, no, Muchas gracias Oye, Manolo, Manolo En tu visita lo que, que nos ha dejado no, verdaderamente Lo que la es, la lo pasa F es una cosa hermano <ríe> mío Ay Dios Yo no es? pido excusa Sino que le digo a la gente Que la frase no es mía Tengo que ser honesto La frase es de Galeano Donde creció mi cuerpo Debe estar mi cabeza y este cuerpo creció donde nacen los plebes, donde nacen los carajos, donde nacen los tirapeos los y donde yo esté. Y por más delicado que sea el sitio, lamentablemente, dice Galeano, no voy a desconectar mi cabeza, donde creció mi cuerpo. Ahí Muy está bien, bueno. gracias Manolo. Dios mío, pero este una hombre no ha puesto nada. trajo este hombre en la, para acá. Es la mañana, pero yo creo que sí. Tenemos que hacerlo porque vamos creo hacer que el, el ayuntamiento tiempo. a través del 4% tiene unos fondos que precisamente para educación y género que debe ser utilizado no para pagar nómina ni nominilla porque eso está prohibido, sino para invertirlo en obras como esta que va a ayudar a traer consigo una didáctica interesante, sobre todo por el aporte, como decía Manolo, mira Manolo, lo importante de este programa hoy, es que tu libro se describe como una como un libro de texto para fines de, de investigación constante. Didáctica. Y hay una cosa, que no, hoy no, día no. Con, el, con, el, con el tamaño que tiene la ciudad y que nosotros hemos ido utilizando nombres y le hemos dado eh, principalía a nombre que quizás No tienen todavía el aval y el bagaje Para que un pueblo lo asuma por ley Como un nombre que debe llevar una calle Porque aquí hay muchos nombres también Que hay que sacarlo de de, de, de No, pero debe de un chance que yo le pido no, 30, 30, sí, eh, 30 segundos 30 segundos 30 segundos La cuestión entregando. es lo siguiente Este libro debe estar acompañado con una oficina de Efeberide patria para que alguien se quede responsable de que cuando cumpla año Emilio Emilio Prudón, José Reyes, Cristino Seno. Bueno, Ceno, te voy a decir algo. Como que el ayuntamiento tiene se encargue. El departamento de tránsito debiera tener este libro para dar eh, eh, tomar información y dar información a investigación, pero sobre todo que hay una un centro de una oficina de cultura interna que a la vez ha hecho la de ser coparte de efemérides patria en los el. eventos que hemos tenido cuando empezó aquella ocasión por disposición del doctor Leonel Fernández, el inicio del mes de la patria que en el gobierno pasado se fue cayendo, cayendo, cayendo no sé qué va a pasar con la gobernación local si van a hacer los actos patrios porque no he escuchado nada, es decir que La gobernación tiene efemérides patria y el ayuntamiento tiene la coparte con el departamento Pero, de cultura. Lo importante también de este libro es que cada calle, como nosotros no tenemos malecón ni tenemos tiene su un monumento como el de Santiago, el de la restauración. Correcto. Qué bonito fuera que comenzaran a hacerse estatuas o bustos. De cada calle En cada esquina El nombre o el gusto Y podríamos convertirnos Como unas ciudades Que hay en Francia Que el turismo de esa ciudad Es que todas las calles tienen un estatus Pues mira, tú sabes Entonces, una cosa lo, lo, lo, cativo, quiero traer, ¿no? lo quiero traer De nueva, nueva vez Es que En mi condición de regidor Y para una ocasión Del 14 de junio los mártires Tenía su calle Que era desde la Duvergé Hasta el límite urbano En el cruce de Mirabel Que era la entrada y salida De San Francisco de Macorís En la zona sur O lo que llamamos Salida Santo Domingo Y yo decía Que fue mutado En la memoria A los mártires Que reposan sus nombres En la definge Que está Justamente en el Parque de los Mártires Y donde está la, el brazo del trabajo y del hombre del cacao En la ciudad de Raya Debía de restablecerse la avenida Los Mártires Hasta el límite urbano del de cruce de Mirabel Y que a partir de ahí, que es el límite distrital Con el distrito municipal Antonio Guzmán Fernández se llamara Antonio Guzmán Fernández desde ahí, en razón de que fue Antonio Guzmán Fernández quien propició ese proyecto Aguayo hasta el límite distrital con cenoví que está más o menos cercano a la bomba de cenoví No, para reforzarte hay muchas cosas que no hay que entrar es que en discusión porque no hay ya. juicio de valor sino que hay juicio histórico, lo que plantea no hay discusión de valor, sino hay histórico. Por ejemplo, yo siempre fui opuesto a que a Salcedo se le cambiara el nombre por las hermanas Mirabal. Cuidado, que no es que quiero decir opuesto a las hermanas Mirabal, sino que Manolo Tavares Justo decía que se oponía a que los nombres de las muchachas se utilizaran para nombrar cosas. Porque su lucha no era para que le pusieran nombre a las cosas. Y fue un sacrificio histórico de que Salcedo se le cambiara el nombre. Cuando ya Salcedo era dueña de la historia. O sea que hay muchos temas... Bien. Qué pena que, que, que quizás no, llegue tarde Y, mira que, y eh, espero eh, que rompimos vamos a invitar, de Mira y yo espero que usted Tengo se que decirle que correspondía hace yo. rato, más de 20 minutos Un corte y donde yo venía con mi tema Y lo hemos hecho completo hasta el final Con tu participación, gracias a ti Esperamos volverte a tener, vamos a ampliar Esta, esta base de... Eh, Histórica y, y filosófica del barrio adentro y, y del desarropado, como tú le llamas, y traete el pollo la próxima vez porque sí, sí, hoy es y, y, y además, ¿cómo es? El ah, y, y hay personajes que deberíamos nosotros eh, robárnoslo total, como es Villo Frometa. Bueno, Villo nace en Santo Domingo, pero ah. él apenas ven a los, a los cinco años. Entonces, bill Prometa, donde se hace músico de verdad, es a través de las enseñanzas de Don Fello Pimentel. Y habría que preguntarse, ¿hay calle que se llame Don Fello Pimentel? No. ¿Hay un salón de conferencia que se llame El Hombre que Fue Capaz de Poner a Sonar con esa capacidad musical de Félix del Rosario, como lo logró hacer fello pimentel con fello de rosario compañero. El salón del del, de del del manuel simó el, el salón del club esperanza no tiene nombre y nosotros en la sala capitular pudimos llevar al primer sociólogo dominicano pedro francisco bono la sala capitular tiene el nombre el salón de pedro francisco bono porque fue regidor aquí no bueno, gracias más. Manolo y muchas gracias Oh Dios mío, qué pena a todas. ¿Qué? Le quiero dejar a un pausa? mensaje a... Solamente le quiero dejar un mensaje De Pedro Francisco Bono Ay Dios mío Los macorizanos La historia no va a castigar Ay Dios mío, vamos Porque no le, no le hemos dado la altura De lo que representa Pedro Salud. Francisco Bono Desde el punto de vista Que hasta lo limpia bota, Deberían dominar la vida de Pedro Francisco Bonó Montero Un saludo Vamos a, falsa, a don Roberto no los Santos quien de él recibiéramos aquella, Salud, amigo, aquel seminario ar. Y de ahí surgió el nombre de Pedro Francisco Bonó Nombrado en la sala Vámonos, capitular.